Dejé de ser feliz desde que despedí a mi padre Y el botón rojo en la computadora me dice grave Seguro de sí mismo lanzó una piedra en el aire Relaciones amorosas que terminan siempre en fraude Busco ser escuchado mientras relato en el micro El amor que siento por ti princesa ya no lo ubico Es fácil ser chapulín viviendo en un mundo muy chico Si no lo han entendido avísame y se los explico Confesiones en el micro ya no necesito al padre Pues las bendiciones me las brinden en casa a mi madre Aquí los cercanos son los primeros en joderte No batallaré con nada les deseo buena suerte Ya no me llaman Alberto El autor se encuentra ausente Vivirá en mi corazón El tiempo que siga presente Si la vida me dice Que yo no viviré por siempre Moriré contento Sabiendo que al menos lo intenté Esa cadena en el cuello No miento te queda bien Pero es en otra persona En la cual yo la quiero ver No ganaste ni el motivo Para poderla tener Disfruto muy bien el cielo Antes de que vuelva a llover de pasados que dejaron Historias para contar Yo no vengo a cambiar eso Yo lo vengo a reforzar Mi escritura siempre presta cada una de mis libretas Para muchos es un hobby Para otros sé es que les cuesta La noche es algo especial Siempre aparece algún motivo Para poder escribir O para no sentirte vivo Tú regalándole flores A quien no te toma en cuenta Teniendo una atrás de ti Apoyándote en cada problema Son dilemas Son fragmentos de situaciones reales Donde el amor está en el anillo Y no en el que lo trae Comienzan a olvidar Esas cosas sentimentales El anillo está de más Solo fueron necesidades Uf, Los golpes duros Siempre te nublan la vista, Sentado en una habitación Escuchando una pista relatando cosas que no salen si no es escribiendo la noche sabiduría para plasmar lo que siento